Espérate así hacia el ladito a lo Becky G. <ríe> Hey, bienvenidos a ClassyMess. Este video va dedicado a Sandra Una suscriptora de ClassyMess Channel Que ve todos los videos Que siempre comenta que está súper activa en el canal Sandra, este video es para ti Porque sé que te encanta el marrón en el maquillaje y pensé, me voy a hacer un look marrón especialmente para Sandra. Así que espero que te encante. Y voy a estar dejando por aquí algunos comentarios del video anterior. Voy a tratar de hacer esto en todos los videos a partir... Bueno, a partir del video anterior que ya lo hice. Para que todas las chicas que también, que tienen su propio canal de YouTube y que se pasan por aquí, algunos comentarios, no me van a caber todos siempre pero como agradecimiento para que todas las personas que estén viendo este video y cada video también las miren ahí y las puedan visitar muchas gracias chicas por pasarse por aquí y dejar su comentario y como es lo acostumbrado para mí me hice las cejas primero antes de hacerme la cara como van a ver al final del video las fotos este es uno de los looks más bonitos que he hecho en el canal. Me fascina cómo quedó, así que quédate hasta el final para que no te pierdas el resultado hermosísimo. Es un maquillaje detallado que conllevó su tiempo y su paciencia y varios tonos, pero vale la pena. Y quiero también decir sobre este look que es un look super super super cálido, es un marrón cálido. Para las que no entienden el término, un tono puede ser cálido, frío o neutro. Cuando es cálido, quiere decir que apunta más hacia lo naranja, que tiene un subtono así amarilloso, naranjoso. Si es frío, quiere decir que apunta o el subtono de ese tono es un poquito más hacia lo rosado o hacia lo azul. Y si es neutro tiene ambas cosas y muchas veces lo neutro también tiene algo de verde esto aplica tanto para las bases como para la sombra y para cualquier color de cualquier cosa de pintura lo que sea y si escuchan ruidos aquí mientras yo grabo es la razón por la que yo Últimamente he estado haciendo muchos videos sin voz y es que mi perrita no me da ni un momento de paz y de tranquilidad para grabar con sonido. Oh, chica, no te Siempre está jugando, siempre quiere estar en la misma habitación que yo. Aquí está ahora al lado mío destrozando una pelota que no, no está hecha para comérsela, pero ya se la está comiendo. Y siempre está haciendo ruido, así que no he tenido la paz de grabar con voz. Y cuando hago como ahora, que estoy grabando la voz luego del video, tampoco es que lo haga con mucha tranquilidad. se están preguntando por qué a veces agrego este tono naranja en mi cara, es para agregar un poquito de calidez, un poquito de bronceado, si me he puesto un contorno que es muy frío, o muy neutro, que me ha dejado la cara así como, con los contornos así como en sombra, como gris, sin nada de tonos naranjas, yo me agrego este poquito de naranja porque el naranja es más natural que un gris para la piel aunque las sombras son grises las sombras naturales pero siento que me veo un poquito más bonita y como ven no es que me deje ahí la piel naranja prácticamente no se nota nada sino que me deja la piel un poquito más saludable y para quienes están preguntando por qué me pongo blanco en la cara ahora luego de haberme hecho todo el contorno la iluminación a mí me gusta a veces inventar cosas fuera lo típico, eso es algo que a veces lo he hecho y que me ha gustado y que aunque al principio se vea muy blanco cuando me pongo un polvo de la cara para fijarlo que tiene un subtono amarilloso o un subtono sin más color piel esto se esconde bastante y no se me va a ver la cara blanca ni nada miren, este polvo translúcido tiene un subtono amarillo y muy natural muy de tono de piel y como van a ver en un momento, no se va a notar que me puse concealer blanco en la cara. Se ve bien bonito y bien iluminado. Este spray que voy a estar usando ahora para limpiarme el pelo es un desinfectante para brochas de maquillaje de Makeup Revolution y yo me limpio así cuando noto que en el pelo me ha caído producto, sea base, a veces cuando me estoy poniendo el polvo, si es un polvo suelto, el polvo sale volando y me ensucia un poco el pelo y parece que tengo canas porque tengo eso, el pelo aquí, las raíces del pelo blancas. Y es un método muy efectivo para limpiarse esas raíces ya que es un producto con mucho alcohol en sí que se evapora rápido que no te deje el pelo mojado por eso y que si tienes el pelo rizo como yo y te lo has planchado como yo cuando te limpies con este producto no se te va a volver a engrifar el pelo no se te va a rizar porque se seca de inmediato no le da tiempo al pelo a rizarse Voy a comenzar con este tono super, super naranja, super, yo diría, este es color pumpkin, curvis en alemán, siempre se me olvidan las cosas en español, eh, auyama, le llaman a mi país, es un color auyama, naranja, así pumpkin. Y este tono no va a dominar el maquillaje, pero lo estoy usando de primero como tono de transición, porque como les dije es un maquillaje que va a ser hoy super cálido con un subtono bien naranja nada de grises nada de azules esto va de marrón a naranja y el segundo tono que estoy usando es un tono ladrillo marronzoso pero aún más bien un rojo ladrillo bueno ya lo están viendo para dar la segunda o digamos el segundo paso hacia oscurecer e intensificar este maquillaje Si aplicas pocos tonos de sombra, solamente una sombra o algo así, no se va a ver bonito Entonces comencé con un color más clarito, seguí con un color medianito Y ahora me voy con este marrón oscuro que va a ser el tono ya más oscuro que voy a usar Como ven son tres tonos, son los tres tonos básicos mate que voy a usar, pero luego van a ver que voy a agregar unos cuantos detallitos con otras dos sombras. Y quiero hacer lo más posible en mi párpado móvil por eso tomé el dedo para aplicar esta sombra marrón con, con toda la densidad posible puedes también tomar una brochita que no se afloja no, una brochita densa pero fíjense que he dejado los lagrimales sin sombra los lagrimales son la parte más interna de las partes del ojo que apuntan hacia la nariz y esta parte no tiene ningún tono de sombra porque aún no he llegado allí bueno voy a estar aplicando esta base para glitter o este pegamento para glitter en la zona donde me quiero aplicar un poquito de brillo y luego tomo una brochita pequeñita, tomo el glitter, lo aplico encima donde puse el pegamento. Cuando ya tengo todo el glitter aplicado, yo tomé una brocha bien planita con sombra marrón y quise definir debajo del glitter para definir exactamente hasta donde yo quería poner el glitter. No es tan fácil aplicarlo y que se quede en su sitio, así que yo estoy definiendo ahora y barriendo todo el glitter que sobró. Y ahora sí me voy con este tono cobrizo, marrón cobrizo oscuro pero con brillo para iluminar los lagrimales y la mitad del párpado móvil y luego tomo una sombra aún más clarita y solamente lo dejo en el lagrimal directamente y este va a ser mi iluminador de lagrimal y con esto el look va a estar completado excepto claro por las pestañas que ahí vienen que normalmente nunca usaba pestañas pero estas de del sí que me gustaron. Estas sí que creo que las voy a estar usando. Y espero que este look de maquillaje les haya encantado. Por favor, suscríbete si no lo has hecho. Regálame un like y déjame tu comentario. Y así tu comentario saldrá en el próximo video. Si lo haces rápido, antes de que yo grabe el próximo video, claro. Un poquito parecida a Becky G. Ya quisiera yo, pero <risa> bueno, ya saben que es el Classiness y les dejo en un momento un par de videos recomendados. Por si se quieren quedar mirando Classiness Channel, simplemente haz clic en el video que más te inspire. Te veo en el próximo video. ¡Chao!